Hola, soy Giselle Paola López Lozano, eh, vengo de Quito, Chocó, eh, soy estudiante de psicología y ya. Eh, vivo en Quinta Paredes en este momento en la calle 26.